porque ya está con nosotros ahí para contarnos un poquito cómo, cómo hacer con la vida, con, con el bienestar. Para eso está nuestra amiga eh, Marta Mamani, que ya nos... esperemos que nos escuche hoy mejor que, que los otros días. Marta, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Carlitos. Buen, buen día. día a toda la audiencia de LV7. ¿Cómo están bien. acá, iniciando este día con, con mucha energía? Bien. Seguramente, todos. ¿Me escuchás bien vos? Eh, sí, sí, te escucho muy bien, perfecto. Era, nos preocupaba esto de que nos, no nos pudiese escuchar bien, pero que bueno. Bueno, y acá estamos intentando arrancar el día, Marta. Sí, pero si intentamos ya estamos mal. Tenemos sí. que arrancar el día, así de una. ¿Arranca ¿sí? o no arranca? Claro, claro. el intentar no. arrancar no, no, no. arranca con sí. fuerza. Exactamente, si no sí. ya, ya es como que estamos empezando con un pie medio, más o menos ahí no tan seguros uh -huh. y bueno ¿y, y de qué vamos a hablar hoy porque me estuvieron preguntando mucho mucho cómo hacer porque muchas personas por ahí tienen algún problema o sea como decimos siempre todos todos tenemos problemas uh -huh. y, y la forma bueno de seguir cómo hacer porque todo el mundo me dice y vos cómo haces o sea cómo se hace para tener fuerza mental fuerza espiritual sobre todas las cosas cómo se hace para no decaer con tantas cosas, con tantos problemas, con de, de la vida diaria, cosas que nos pasan a diario. Y bueno, o sea, vamos a decir, ¿cómo hacer para tener esa fuerza mental? Pero primero, para tener una fuerza mental, ¿qué debemos hacer? Debemos tener fuerza espiritual. Y cuando hablo de fuerza espiritual, no estoy hablando de religión, no, no me voy específicamente a nada de esto, ¿sí? no es que tengo que ser eh, católico apostólico romano o tengo que ser eh, evangélico, no, no, no o sea, no, no estoy hablando nada de eso eso quiero que quede muy claro, sí, porque por ahí se enojan porque no, que sí, que está en contra de la religión, que no, que esto es eh, brujería, esoterismo no, nada de eso sí. Eh, decimos que todo es parte de una totalidad es decir que para ser fuerte debemos tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, si ¿Sí? todo es un conjunto, eh, porque todo tiene que estar en perfecto equilibrio. Pero viene desde donde Desde nuestro interior. O sea, si nosotros nos sentimos mal desde nuestro interior, nunca vamos a poder lograr ni esa fuerza, ni ese equilibrio, nada, nada que lo que, de lo que queremos hacer, ¿sí? Eh, de acuerdo a la fe que tenga cada uno, o sea, porque siempre, siempre, por más eh, agnóstico que sea, siempre tenemos fe, ¿sí? Tenemos fe en, en algo, en una fuerza espiritual, eh, podemos tener fe en alguna religión, en un día espiritual, en, en los espíritus en sí, o en lo que cada persona tenga fe, y sobre todo tener fe en uno mismo de que yo estoy plantado acá en la tierra y que tengo toda una meta, un propósito y que tengo que llegar a mis objetivos. ¿sí? Y pase lo que pase, porque es como correr, o sea, estar, estamos en una carrera y tenemos que seguir hacia adelante uh -huh. y nada nos tiene que detener. ¿sí? Tal cual, tal cual, es así. Cuando tenemos fuerza espiritual, o sea, de ahí vamos a lograr esa fuerza mental que todo el mundo dice, ¿cómo se hace? Ojo, no es tan fácil, no no es que yo de la noche a la mañana ya voy a tener toda esa fuerza mental y me van a pasar cosas y yo voy a seguir adelante y seguir y seguir, no. O sea, hay que ir construyendo, es toda una conducción, ¿sí? Eh, la parte fund fundamental de todo esto es ser humildes, aprender a ser humildes, ¿sí? A bajar nuestro ego. Por ahí vemos personas que están con el ego muy, muy elevado y seguramente es porque esa persona no está bien desde el interior mismo, ¿sí? Lo que tenemos que valorar es la humildad ante todas las cosas, que no tienen que ver ni con la profesión, ni con el dinero, con nada de esto. O sea, puedo tener una u otra profesión, puedo tener, eh, tener o no tener dinero, no. Esto es otra cosa, el ser humildes, ¿sí? El sí, estar cual. al servicio de la comunidad, también, o sea, eso es cosa fundamental. Eh, después, confiar en la gente mayor, o sea, sobre todo en las personas sabias, porque por ahí vemos a alguien grande y decimos, no, que esa persona ya qué puede saber, mm. al contrario, o sea, son personas sabias que tienen toda la experiencia de toda una vida construida que por ahí algún consejo nos podemos llevar. Siempre, este. siempre, siempre, siempre. Sí siempre exactamente uh -huh. eh, matar el orgullo como dijimos oh, cómo cuesta eh, eso eh? matar el orgullo así eh? exactamente porque con el orgullo no llegamos a ningún lado al contrario nos vamos cerrando puertas sí cuando cuando alguien de alguien orgulloso es es como que nos produce algo o no o sea sí. vemos a alguien que tiene sí, es no. muy orgulloso yo siento que bueno hay, es... hay gente por ahí que es orgullosa pero tiene con qué entonces, bueno, eh, quizás se sostienen en eso Pero quizás hay otros que Pero por sí, ahí están, están en un error sí. y, el, y el orgullo no te deja ver el error Entonces, claro. y, y no hay manera de salirse de ahí Porque son más orgullosos Y no se puede No, y no dan brazo a torcer claro, O sea, decir, claro. no, yo no Este es mi planteo y no existe otra posibilidad claro, O sea, no claro tenemos que bajar eso sin ¿sí? no ser orgullosos matar sobre todas las cosas el orgullo uh -huh. eh, ten, debemos, todos tenemos motivos para vivir tenemos buscar el motivo fundamental de nuestra vida para qué estamos acá en esta tierra y qué, qué sería nuestro propósito eso también es fundamental que mucha gente por ahí no le cuesta entender o sea y ponerme a pensar no pero y y algunos escucho que dicen yo no tengo motivos para vivir. ¿Cómo que no vamos a tener motivos para vivir? O sea, si estamos acá es por algo, desde ya. Y todos tenemos un motivo, ¿sí?, para vivir. Lo, lo tenemos que ir analizando, pensando, replanteando día a día. Eh, Dar un paso a la vez. No no intentar hacer esto, aquello, aquello, lo otro. No, porque no se puede, ¿sí? Eh, podemos hacer, no, no digo que vamos a hacer una sola cosa, bueno, pero tampoco diez. ¿Se entiende? O sea, sí, sí, sí, hay sí, gente sí. que quiere hacer una cosa, otra, otra Y dice yo, sí, sí, puedo con todo Y a la final llega un momento que está totalmente saturado Y no se puede Y, ¿sí y son es que épocas son épocas difíciles Son épocas difíciles donde la gente por ahí Ahí marcaste vos algo que, que cerraste ahí lo que dijiste Priorizar no, Empezar a priorizar que, la, que hay que hacer Porque a veces uno no sabe cómo salir Claro, y, y cada cosa tiene su tiempo, su momento Por ahí claro. eh, quizás no es para esto hoy, pero quizás mañana sí, claro. ¿entiende? Entonces, debo priorizar, o sea, debo poner un orden a las cosas. Eh, no debemos nunca ser débiles, ni mostrar debilidad ante nadie, ¿sí? Porque todos somos iguales, todos estamos, como dije, en este mundo y somos iguales, o sea, más allá de la profesión, de la clase social, todo esto no, no tiene nada que ver, o sea, todos somos iguales, entonces no mostrar nunca debilidad, porque cuando Alguien de la debilidad del otro es como que ahí avanza y nos hace daño y, y terminamos mal. sí uh -huh. eh, Después, bueno, tenemos que ser agradecidos, sobre todas las cosas despertar y dar gracias, gracias al universo, a lo que yo crea, eh, por la vida, por la familia, por todo, porque siempre tenemos cosas buenas también que por ahí no las valoramos. ¿sí? Eh, después, tratar de ofrecer disculpas. Hay gente tan tan orgullosa que tampoco no ofrece disculpas por nada o sea puedo cometer un error y me voy y ya está, no no me importa nada, no siempre hay que ofrecer disculpas, hay que perdonar, ¿por qué? porque el perdonar hace, nos hace bien a nosotros también, sí porque eh, sanamos nuestras heridas, es muy difícil, a veces nos llevamos muy mal con alguien, hasta de la misma familia por ahí claro. pasa y decimos, no, pero yo no puedo perdonar, ¿por qué voy a perdonar si aquella persona está mal? No, yo tengo que aprender a perdonar, sí porque eso me hace reconstruir a mí mismo. Eh, debemos ser también eh, caritativos, o sea, de lo que yo tengo, compartir, dar. Sí. Y muchas veces digo, pero yo no tengo dinero para dar, no puedo dar lo que no tengo. Tenemos muchas cosas para dar, o sea... Podemos dar nuestro tiempo, podemos dar eh, a veces una palabra, a veces eh, el hecho de compartir con la otra persona ya hace mucho, hace, eh, forma parte del dar también, y que por ahí no nos damos cuenta. O por ahí alguien nos saluda bien, viene con toda la buena energía, y yo digo, ah, pero sí, bueno, así. o sea No, eso no, eso no hace parte de una buena construcción humana el ¿Sí? eh, ser positivo sobre todas las cosas y creer en nosotros mismos eso es eh, para el cierre total digamos creer en nosotros mismos nosotros bien. podemos lo que lo que nos proponemos lo podemos realizar a creer, veces nos lleva más tiempo a me veces quedo no. bien, sí entonces me quedo con creer en nosotros mismos claro creer si no creemos en nosotros en nosotros mismos quién va a creer si no así es Bien. Usted lo dijo, Carlito eh, Tenemos que tener confianza Porque por ahí todos tenemos problemas Y nos pasan cosas Y ya queremos tirar todo O si estamos estudiando es, No, pero ¿para qué voy a estudiar? nos bueno, falta y también alejarnos sobre todas las cosas de las personas tóxicas. Uf. De, por ejemplo, si yo quiero trabajar en algo y me dicen, "No, pero vos no estás para eso, no no vas a poder nunca llegar ahí, no vas a trabajar en eso." Qué mala onda. No, <risa> qué no mala onda es esa persona, sí, Qué mala onda. <risa> pero pero hay, exactamente, sí. hay, hay y a veces creemos que, que son son más realistas de ellos y por eso necesitamos escuchar cuando dicen que no, pero en realidad hay que ser positivo. Veces, y, y bueno, intentarlo todo, intentar mejorar, pero creer en uno mismo. Por la gente que está escuchando sí. del otro lado y que quiera por ahí tener la posibilidad de, de, de, de tener una palabra con vos, intercambiar por ahí algún mensaje, lo puede hacer a través de Facebook. Sí, sí, en Facebook, en la página Buenas Energías con Marta sí. Mamani, ahí me pueden encontrar. Buenas en Energías. Como... Para que lo, lo decimos despacito. Pues, Buenas energías con Marta Mamani. Con Marta Mamani. Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Y en Instagram, como Marta Mamani, tres cualquier consulta, 3, sí. soy yo la que responde. Eh, o sea, ahí están intercambiando palabras conmigo, ¿sí? Bien, Marta. Eh, cualquier duda, cualquier opinión. Y me encanta saber sobre todos esos mensajitos ahí en la radio. Mm. Y decir, bueno, sí, estoy escuchando, hice esto, esto y así estoy en un proceso de construcción de mí mismo porque no es fácil como dije no es fácil no. pero sí se puede ¿sí? sí y tener confianza en nosotros mismos Todo gracias gracias Marta podemos. gracias Marta como Muchas siempre eh, por tu tiempo también sí. para para poder contarle este mensajito a la gente que por ahí viene media pasada rosca con complicaciones con dificultades tener este mensajito a esta hora viene perfecto gracias Muchas gracias. Excelente día para toda la audiencia de LV7.